Amigos de Enfocados, soy Robert González desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Me encuentro en estos precisos momentos en el Hotel Embajador del Distrito Nacional, donde al interior de este salón el ministro de Turismo está dando detalles de los números del mes de junio en el sector turismo. En compañía de todo el gabinete de turismo, las direcciones que componen el Ministerio de Turismo y demás, se, al interior de este salón se dan los detalles de cómo están los números. Nosotros vamos a ver porque se dice que más de mil turistas no residentes visitaron República Dominicana. Lo que ha significado más de 4 mil millones de ingresos para la República Dominicana. Todos los detalles vamos a tener con ustedes al interior de este salón, con la presentación de los números históricos en este mes de junio en el turismo en República Dominicana. Vamos de inmediato a pasar para conocer los detalles. El mejor mes de junio de la historia del turismo de la República Dominicana: 144.861 residentes llegaron a la República Dominicana a todos señor Rafael Blanco Tejera, presidente de Azonadores gracias por todo el apoyo y por el trabajo en conjunto hemos querido realizar bienvenido. quiero destacar la presencia del señor Ramón Rosselló vicepresidente de Inderotel, que es la asociación que agrupa las 16 familias país más de 63 mil habitaciones. Destacar la habitación, la, la presencia del vicepresidente ejecutivo de Zona Andrés Bajancín. Destacar la presencia del secretario de la Asociación de Aeropuertos Privados de la República Dominicana, el señor Tony Yapor, la presencia del presidente de la Asociación de Restaurantes, el señor Omar, que está por aquí con nosotros. Nuestro asesor honorífico, el señor Rafael Blanco, para quien pida un aplauso. Destacar la presencia de los viceministros Jacqueline Mora, Tami Reynoso, Carlos Peguero, Yané Isten Roberto Enrique, un aplauso para ellos. Y en ellos, a todos los directores y colaboradores del Ministerio de Turismo, qué equipazo tenemos. Gracias por todo el apoyo y por el trabajo que han realizado durante estos casi dos años de trabajo, donde sin lugar a dudas hemos dejado un puntico pequeño en la historia del turismo en la República Dominicana y un puntico de orgullo en el mundo, porque somos el país número uno en la recuperación del turismo a nivel mundial, según la Organización Mundial del Turismo, y eso merece un fuerte aplauso. a casi dos años de nuestra administración, la cual ha tenido como bandera la transparencia, la honestidad, la entrega y el trabajo público-privado como puntos fundamentales de nuestra administración. Quiero presentar un video de lo que ha sido parte de nuestra estrategia salir a buscar a los turistas a playas extranjeras. salón totalmente lleno que son ellos para nuestra industria en el país. También hemos hecho lo propio en Europa, en Colombia y ahora continuaremos estos llamados road show, donde esa comunicación con el tour operador y con las agencias de viaje enriquece nuestras estrategias. Ahí escuchamos de primera mano las debilidades y las preocupaciones que tienen los tour operadores y el por qué pudieran enviar a destinos de la región a los turistas y no a la República Dominicana. Ha sido un trabajo minucioso, pero sobre todo con transparencia y con amor. Podemos hoy decir que los ahorros del Ministerio de Turismo en la promoción internacional sobrepasan los 6.800 millones de pesos en los dos años casi que tenemos administrando el Ministerio de Turismo. No hemos escatimado esfuerzos, pero hemos eficientizado el dinero del pueblo dominicano y trabajamos en la mano de personas que tienen la experiencia como el señor Rafael Blanco del Papo. Trabajamos en conjunto con azonadores, escuchamos las debilidades que hay en el sector, porque estamos comprometidos a seguir haciendo historia. En esta presentación, en el día de hoy, podemos presentar los primeros cinco meses del año. En enero llegaron 530.957 extranjeros, en febrero 566.235, en marzo 617.756, en abril 626.010 y en mayo 561.323. Podemos ver, en el mes de enero llegamos a 530 mil pese a las cancelaciones masivas que había en el mundo de los vuelos producto del Omicron y producto también de las tormentas de nieves que estaban en los Estados Unidos. En febrero, un conflicto bélico entre países emisores como Rusia y Ucrania debilitó y sin embargo la madurez y la fortaleza del turismo en nuestro país se quedó 94% del mes récord y con 566.235 como dije hace un momento, cuando nos vamos a marzo empezamos a recuperar los mercados claves y llegamos a 617.756, en abril volvimos a hacer historia, el mejor mes de abril de la historia del turismo en la República Dominicana, demostrando que la estrategia que estamos realizando ha sido totalmente efectiva y llegamos a un 107%, en mayo 106% récord histórico versus todos los meses de mayo de la historia del turismo en la República Dominicana. Y en el mes de junio puedo presentar hoy aquí que lo volvimos a hacer. El mejor mes de junio de la historia del turismo de la República Dominicana. 644.861 residentes, no residentes llegaron a la República Dominicana el mejor mes de junio de la historia del turismo de la República Dominicana pero también el mejor mes del año 2022 de la República Dominicana aquí podemos ver que tenemos 9.9% con relación al año 2018 9.8% con relación al año 2019 y aquí podemos ver desde el 2015 la llegada de extranjeros a la República Dominicana como el año 2022 ha sido el mejor mes de junio de toda la historia más que el 2018 y más que el 2019 vamos a ver ahora y el mejor resultado del año 2022, como lo acabo de decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el mejor resultado. Podemos ver ahora los resultados con relación a los no residentes. 644.861 de abril a junio en nuestro país llegaron 1.832.000 de enero a junio 3.547.142 y esto va acorde con lo que venimos pronosticando que el año 2022 si no pasa nada extraordinario será el mejor año de la historia del turismo de la República Dominicana y que por primera vez se van a sobrepasar los 7 millones de extranjeros en nuestro país. Aquí podemos ver la llegada de extranjeros 514.207, también tenemos récord. Y la llegada de dominicanos, también tenemos récord. El único año que compite es el 2021, que también fue de nuestra administración. Esto es sencillamente lo que estamos haciendo todos juntos, haciendo historia y cambiando el rumbo del turismo en la República Dominicana. Aquí podemos ver... En los extranjeros tenemos 514.207 extranjeros, 6% por encima de junio del 2019, 3% por encima de junio del 2018. Y en los dominicanos, los llamados étnicos, tenemos 28% por encima de junio del 2019 y 47% por encima de junio del 2018. Realmente sorprendente el trabajo que se está realizando en el Ministerio del Turismo y son sorprendentes también los resultados. Quiero pedirle a Jacqueline Mora, nuestra viceministra técnica, que se integre aquí y nos apoye en esta presentación, donde continuaremos presentándole ahora los vuelos, las hoteles, las, las estadías y continuamos. Aquí podemos ver lo que maneja nuestro centro de inteligencia. Los principales países emisores, aquí tenemos a Estados Unidos con 32%, Colombia que ha sido la gran sorpresa, por eso nos trasladamos a la ciudad de Bogotá a hacer un road show, un encuentro con las agencias de viajes y los turos operadores, se ha convertido en una gran sorpresa con 23%, Reino Unido 3% y Perú otro 3%. Sí, es y el caso de Perú me recuerda desde el año pasado es un país que viene queriendo viajar a la República Dominicana teniendo restricciones propias pero inmediatamente abrieron sus restricciones ministro, los turoperadores comenzaron rápidamente a traerlos aquí podemos ver los aeropuertos el, el resultado, el 56% por el aeropuerto de Punta Cana 26% por las Américas 13% por Santiago 4% por Puerto Plata y el 1% en el resto. Aquí podemos ver Torillapol, que fue el mejor mes de junio también del aeropuerto de Punta Cana, fue el mejor mes de junio del aeropuerto de las Américas, y parte del trabajo que venimos realizando es que poco a poco Puerto Plata viene recuperando ya que los números están iguales al 2018 y muy parecidos al 2019. Realmente. En el caso de Cibao, ciertamente tenemos que recordar que la llegada de étnicos que vino explicada sobre todo por el estímulo que dio Estados Unidos el año pasado, inmenso a todos los residentes en Estados Unidos hizo, no solamente que la inversión de los étnicos estuviera aquí sino también que estuvimos, ya este año igual, por encima del 2019, ministro, ya este año vemos un poquito menos en el aeropuerto de Ciudad, pero definitivamente todavía una gran afluencia de el Aquí podemos ver, como bien les acabo de decir, que También las, los principales países o ciudades de donde ingresaron los turistas hacia Punta Cana: el 8% de Miami, el 8% de Nueva York, Totonel, 7%, San Juan, 5%, Toronto, 5%, New York, 5% y Atlanta, 4%. ¿En las Américas de aquí? En las Américas, igual que Punta Cana, Nueva York y Miami, obviamente, liderando, pero también vemos aquí cómo comienzan a ver los aeropuertos de San Juan, Puerto Rico y de Madrid, los, las visitas de San Juan que aumentan en este año, sobre todo en el verano, vienen mucho tanto por el ferry como también vienen para Santo Domingo y por eso se ven las mayores ocupaciones eh, en Santo Domingo en todos sus, vemos en Santiago por lo y igual, obviamente una gran afluencia de étnicos y Puerto Plata que tiene un mayor impacto de Europa también un mayor impacto Canadá y por eso también eh, quizá una recuperación más lenta de ese estilo. Aquí podemos ver el top five de los países emisores de turistas hacia la República Dominicana, Estados Unidos en primer lugar, Canadá en segundo, Colombia en tercero, Puerto Rico en cuarto, España en quinto. Y del otro lado vemos las ciudades. Ya hoy en día estamos trabajando no solamente ciudades, sino inclusive por los alrededores de las ciudades para poder hacer más eficiente el tema de mercadeo. Ya las estrategias de marketing basadas en un marketing digital se hacen a nivel de las ciudades y ya no se hacen a nivel de los países y vemos obviamente como Nueva York y Miami obviamente dos de nuestras grandes ciudades Bogotá, Filadelfia y Orlando están liderando la emisión de Aquí podemos no ver la estadía el, la característica de nuestro turista o sea, es el 29% adulto, 23% aventurero 30% familiar, 18% senior. Esto nos ayuda a poder focalizar nuestra promoción internacional dirigida al segmento y al blanco del público que está llegando a la República Dominicana en esta línea de acrílico de los pueblos extranjeros con, mucho, con ¿no? ocho días. ¿verdad? Pero, con todo y todo, inclusive la estadía de los americanos ha aumentado y algo que ha traído la pandemia la post-pandemia es uno y hasta un día y medio más de estadía ¿eso qué hace? Que con la misma cantidad de turistas, tú tengas una mayor ocupación de la estadía de la República Dominicana. O sea, no es lo mismo, si nosotros no medimos como dijimos el mes pasado, la cantidad de turistas quizás tenemos menos que lo que tenemos en Cancún, pero cuando tú no con una estadía de ocho versus una estadía de 3 o 4 días, ciertamente es mucho mayor. Y esta estadía no la medimos en una encuesta, esta estadía vemos el pasaporte cuando entró y el pasaporte cuando se fue de la República Dominicana. Los dominicanos 18 días y gran parte, a pesar de que el 56% llegó por la romana, miren que al final el 65% va a la alta gracia, debido a que llegan por otros aeropuertos, pero finalmente se van a la alta gracia. Y eso de la ruta y optimizar la inversión con la ruta y tratar de poner más ruta directa donde finalmente se queda el pasajero. Hay un tema que durante muchos años Sazonadores ha discutido, que es el peso y importancia en la economía de nuestro país del turismo. Y podemos ver que en el mes de junio la República Dominicana por el turismo tuvo un ingreso de más de 700 millones de dólares. Así es. Y algo importante es el mix de cómo está llegando. Ese aventurero. Este adulto que ustedes ven ahí es un adulto que entra solo. El aventurero tiene entre 26 y 35 años, el adulto tiene más de 35 años hasta llegar a los 55 años. Y ellos están explicando la mitad, son turistas diferentes, son turistas diferentes y está cambiando el patrón, está cambiando el perfil y así mismo tienen que cambiar nuestras estrategias y que tenemos que cambiar nosotros también. Como decía el ministro, 700... vengo atacando el tema de la divisa, eso es un paquetón de dinero y ha ayudado enormemente a la estabilización del tipo de cambio a que la inflación no se nos impare, a que seamos un país que nos miren con mejores ojos la calificadora de riesgo porque cada turista que traemos es mucho más que un turista es estabilidad es inversión es un mejor país pero es sobre todo un criado con dos ovejas el espacio aéreo el ambiente de mantiene lo que es la parte de aviación donde participan todos los aeropuertos privados donde participa el director del IGAT, el presidente de la Junta de Aviación Civil, el director de Aeropuerto Área y nuestra nueva área que coordina también y Fernando que es la parte de inteligencia de aviación y podemos ver que llegaron unos 4.900 vuelos comerciales con un 85% de ocupación a nuestra llegada Estaban llegando 1.300 vuelos con una ocupación de un 48% en la República Dominicana. Aquí vemos 44% de estos vuelos fueron Punta Cana, 34% por las Américas, 12% por el Cibao, más de 100 aerolíneas desde 100 ciudades y más de 200 conexiones, 24% del total de los vuelos del top 5 fueron del John F. Kennedy, de hacia el Cibao, hacia las Américas y Cucumén hacia el Punta Cana así es, y ese tocumén el, es el Punta Cana dice mucho de lo que está pasando con Perú de lo que está pasando con Colombia y nos da la necesidad de seguir teniendo vuelos directos desde los diferentes países de Sudamérica y obviamente porque cuando vemos que dice Cucumén es porque hacen una parada en Cucumén y es muchísimo mejor si llevan directos ¿sí? en términos de la actividad hotelera 9 de cada 10 hoteles estuvieron 71% de ocupación hotelera y un 86% de visitantes extranjeros. Es muy interesante porque vemos plata, digamos, con una mayor afluencia de dominicanos que de extranjeros al igual que Santiago y que se suba a Cabarete y como Pachica donde el turismo interno Romana no de ha mantenido la principalidad durante todo el año con una ocupación del 84% y muchos de estos hoteles están al 100% aquí podemos 1.604 empleados de manera directa de 6.354 empresas, lo cual dice muy claramente que hemos recuperado el 100% de los empleos en el turismo en la República Dominicana y hace apenas 5 o 6 días pudimos ver cómo la Asociación de Hoteles de Panamá decía que en este país lamentablemente habían cerrado más de 84 hoteles y que no habían recuperado y el 40% de los empleos del sector al día de hoy así es, nosotros recuperamos tanto el sector como la activación de las empresas ¿dónde están esos eh, 176? en los restaurantes en los despendios de alimento y de vida turismo de aventura hoy medimos todos los empleos incluyendo los lo que son líneas aéreas internacionales que están aquí localmente incluyendo los puertos, los aeropuertos y ahí está todo reflejado y toda esa historia que ustedes ven de es totalmente consistente. En el mundo de cruceros, y es bueno recordar que hace poco hicimos una rueda de prensa para anunciar que la FCCA realizará en República Dominicana su feria de turismo anual, de turismo de cruceros, y República Dominicana será país anfitrión. En un momento donde estamos mucho más fortalecidos en esta industria, donde en Puerto Plata ya tenemos a Amperco. Trabajando de la mano con Taino B, aunque son terminales totalmente diferentes, la recuperación en la romana y próximamente el presidente dará el primer Picasso con los chats en Samaná... Veamos el resultado: Ambercou, eh, de los 72.689 extranjeros que llegaron por Crucero, 68.353 son turistas, 28.615 son tripulantes de 20 cruceros, 12 líneas de cruceros y 13 freos. Importante, 25% más que número del año 2019. El año 2019 no fue un año histórico para la industria de cruceros. Evidentemente, tenemos un puerto adicional, un puerto nuevo, y Santa que ahora se está comenzando a recuperar. Pero no solamente en cruceristas, sino también en operaciones con un 30% claramente más. Y bueno no los... es que, que el mes de junio también fue recto en la historia del turismo en la República Dominicana, pero que los resultados que presentamos hace un momento solo son de extranjeros que llegan vía aérea por los aeropuertos a la República Dominicana. Aquí podemos ver que Amber es el líder con 48.114 pasajeros, la Inovey con 12.363, la Romana 12.212, en Santo Domingo 5.338 extranjeros. Y tres operaciones. Mirando hacia adelante. Se están dando los números. Así es. Las proyecciones que hemos venido dando desde el mes de enero se están dando en cada destino, en cada proyección mes tras mes y eso es importante. Así es. Para el verano, según las reservas que tenemos ahora, viendo el verano y comparando con las reservas que teníamos junio del año pasado. De Con Estados Unidos, Argentina y Canadá, evidentemente liderando esta recuperación del verano, pero en fin de año en un 48. Ciertamente vamos a ver un 48 porque el fin de año del año 2019 no fue tan bueno, pero cuando lo comparamos con el año 2018, igual un 48 que era como un 26% por encima del año 2018 en términos de reservaciones, con Estados Unidos, Canadá y Argentina igual liderando las llegadas y la reservaciones está activando el mercado argentino. Aquí podemos ver nuestro pronóstico que sigue consistente, al país van a llegar más de 7 millones de extranjeros en el año 2022 y será un año récord, ya que la República Dominicana la mayor cifra que ha ingresado en un año es 6.5 millones. Eh, en el primer eh, 91%, en el segundo 105% y ya en reservaciones hechas tenemos 127% para el tercer trimestre y para el cuarto un 132% con reservaciones ya realizadas y que podemos visualizar por la plataforma FOWORKIS. Así es, yo creo que el cierre de año va a ser un cierre bueno, fabuloso, si no pasa nada. Realmente nos sentimos orgullosos de poder presentarles estos resultados del mes de junio, donde nuevamente lo volvimos a hacer. Hicimos recto, estamos haciendo historia, somos un referente en toda la región de cómo manejamos el turismo en medio de una pandemia. Y todo esto, en el día de hoy, invitamos a los directores de las diferentes áreas y los colaboradores del Ministerio de Turismo para que se sientan parte. De esta realidad, para que sepan que el trabajo que ustedes realizan cada día apoya a este resultado que realmente es importante. Muchísimas gracias.